Es el boss Wow Mad match Can't win. Vale Tiene que morir con la dinamita Gente, aquí Ah, con la roca Vale, entiendo Dios Lo que le quito, chaval oh. Dios Dios, ¿qué? Vamos a matar a ese señor, eh la coña Eh, eh Vale. Eh, no. ¡Ah! ¡Guau! Wow. A ver si puedo. ¡No! ¡Uf! ¡No hace nada! Uf. Si no lo mato, estoy jodido. Vale, menos mal. ¿Me da vida? Sí. A ver, cuando haga el ching. Ha muerto, ¿no? Definitivamente ha muerto uh, Vale, ese está a punto de morir Vale, murió oh. Vale Estamos jodidos, ha dicho Largado de aquí eh, Yo, hermano, ¿dónde estáis tirándome la roca, cabrones? Eh? ¡Qué peste! ¡Guau! Wow, ahí viene, ¿eh? ¡El hombre topo! Es más grande de lo que parecía ¿Qué? Después de haber matado al bicho de antes Me aparece esto, ¿sabes? Lol. Oh, what Vale, vale, entiendo la mecánica What oh, Dios, que duro el behemoth, tío Es un puto behemoth, gente, eh, no es coña Es un puto behemoth que te cagas, eh ¡Ja! <risa> ¿Cómo me tira mierda, tío Dios, estuneadito Ah, vale, eso es vía oh. A ver, si me da hacer el combo, ahora, Dios. ¡Vida! ¡Dame vida, perro! Allí no había vida. En serio. Vale. ¡Wow! ¡Qué locura, tío! ¡Wow! Muy bien, muerto, eh. Vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. ¡Wow! Increíble. Si no fuese por la polilla estaría muerto, eh. Uf. Vaya, vaya tela al parring que le he hecho. No voy a poder hacer nada, ¿eh? O sea, digo, en plan. Bueno, a ver, tiene más de media vida fuera, ¿eh? En verdad le he metido tela de ¿No le he dado? En serio. Me da dado... uh... Es complicado el puto bicho. Bastante, campeón. y lobo. No es coña, ¿eh? Es una locura. Tiene.. Dios. Uh... Tiene demasiado. O sea, tiene demasiado rango. Es una locura. Dios, aunque está reventadísimo, ¿eh? Me da más vida del tirón. ¡Ah! ¡Hombre el lobo! ¡Lol! ¡Ah! Vida, vida, vida, vida Deseando que suene eso ¿Cómo? ¡Ah! Que me están tirando cosas ¿Cómo me pones aquí un hombre lobo, cabrón? Para recuperar vida, ¿no? Entiendo ¡Uf! Uh, o para quitarme vida ¡Dios! de loco! ¿Y eso? Pues menos mal, ¿eh? Vamos vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Tengo que matarlo, gente, para recuperar vida ¡Ah! Hostia Vale, vida, eh Lo tenemos, gente, lo te Casi me da ¿Dónde va, tío? Tenemos vida delante ¿eh? Cojones, tío, está flipante el boss, eh O sea, está muy guapo lo único que parece como muy simple el mecanismo La verdad, bastante, diría yo oh. uy, uy, uy. Perdón, campeón el lobo Lo he matado sin animación, tío ¿Y eso? Hostia Ese es el man Increíble It's me. ¿Está vivo? ¿Lol? Are you down there? Yes, it's it's me, but who are? Woah. Okay, going You're Jesse Renier, sir. Indifferous. El típico NPC que saca yo ahí está vivo porque se hizo el muerto. Increíble. Oh, why was sitting What? La puta empresa esa de Sanguinice, ¿eh? o sea, sanguinice es una paranoia. todo este bicho, eh? O sea, es guapísimo, es como un Behemoth, me ha encantado el bicho ese. ¿eh? Seguro que después es como un bicho normal en el juego, rollo la arpía de, de God of War. Con la sangre. ¿Qué cojones? Unas pequeñas criaturas, ¿sabes? ¿Qué cojones eran? ¿Hadas? O sea, ya es lo que falta, ¿sabes? Hombre, lobo, eh, vampiro, eh, hadas, zombies. Eso está vivo, seguro, ¿no? En la vida. Pues por aquí era la cinemática, entonces. ¿Qué? Qué paranoia, ¿no? O sea, me he liado. ¿Estáis viendo cuántos murciélagos hay ahí arriba nuestra? Y ese... ¡Eso es el bicho! ¿Eso de ahí es el bicho? Gente, eso es el puto bicho, lo sabéis, ¿no? Ese es el boss de aquí ¿Y no? Voy a saco, ¿eh? Voy a saco ahora, gente ¡Oh! ¿Eh? Vale Tampoco quería decir eso, ¿vale? Re Rectifico Vamos a ver si podemos quitarnos del medio esto rápido O sea, que es lo que quiero priorizar y ya nos peleamos con él a saco. Voy a matar ahora a los bichos sanguijuelas, eh. No es coña. Tengo que matarlos para vencerlos. Pues si no. Voy. En verdad está bastante reventado ya, ¿eh? No es coña. No, bichos sanguijuelas, no, tío. Vale, triángulo. ¡Bum! ¡Pégale! Puedes hacer el combo. Ahí está, joder. Vale, ahora sí que sí. Tienen que estar los otros. Sí, no los aguijuelas Pero no puedo, no puedo dejar que se ponga vida, tío. De ningún modo, ¿sabes? Tío, ni yo. O sea, yo me tengo que poner vida. Uf. Vale. ¡Sin! ¡No! ¡Pégale a él su perro! ¡A él! Se pone mucha vida, gente. Me cago. Triángulo. Nada, cagué. Está poniendo muchísima vida. Toda la vida. ¡Buf! Joder, este puto boss es más difícil solo por, por el hecho de tener a esos bichos ahí, tío. Podría hacer que eso le. Sí, ¿no? Vale. Me... Esto, esto, tengo que matarlo. Bro, ¿y eso? ¡Eh, eh! Ahí hay algo. ¿Estáis viendo? Ahí. Espérate, espérate, espérate, bro, ¿qué hay ahí? Ah, era un cadáver. ¿En serio? ¡Ah! Pues dejarme eh. Tengo que matarlo para pillar vida gente Si no Ahora sí que si sí estamos solitos tú y yo, perro Vamos a pelear Varita mágica de Harry Potter ¡Bum! A ver, repiten mucho los bosses O sea, la verdad, hasta ahora he repetido mogollón, ¿no? Este boss lo he matado como tres veces Dios, tres o cuatro veces con esta O sea, o más, ¿eh? Me dejas hacer el combo No me vas a dejar, ¿no, perro? Va a poner a hacer su rollo. Ya me entendéis, ¿no? Ahí va. Hostia, vale, vale, vale me he rayado. Vale, triángulo. No tengo mierda. ¡Wow! La vida estaba detrás mía, ¿no? Sí, ya la pillé, ¿no? Wow, uf, ¡Uf! Increíble. Golpe cargado. Tengo. ¡No! ¡Mierda! Eso sí me pilla y me revienta, ¿eh? Me quita media vida, tío, esa mierda. Vale, va a subir hacia arriba. No, me ha pegado el charcazo de sangre. ¡Wow! No, mierda, no le he dado A ver si puedo dejarlo los stun con esto ¿Triángulo? No tengo, mierda Vale, recarga, bro, recarga, bro Tranquilo, ya está, está muerto Está muertísimo, tío Vale Está muertísimo Ah, última zona Oh, oh ¿Triángulo? Vale, sí Necesito matarlo ya el tío Está medio roto, eh Vale, otra vez va a ser su boom Animation Eh, eh, eh Vale, tres golpes y está. Matamos a estos, esquivamos. De locos, eh. Salvos este es de locos, tío. Mierda. Tenía que pegarle a ese, gente para aprovecharlo. Eh, triángulo, no. Bro, para allá. Menos mal que me he quitado ahí, gente. Si no, mierda. El ching. No. Son tres veces, tío. Se va a hacer muy fuerte. Tres veces, mierda. Me van a matar, gente. Vale. Joder, macho. Puto boss, eh, es que está rodado de tantos bichos Que se hace complicado, vale Uf, joder, macho Vale, ahora Uf. Va, Vamos a tener que matar uno de estos, gente, para pillar vida Si no, bueno, si lo mato, claro Eh, varita Vale, varita, joder, eso me ha salvado, eh gente, Creo que me ha salvado, tío no, no me ha salvado de nada, me ha salvado de morirme Vale, ese sí que me va a salvar la vida ¡No! ¡No me ha dado vida! ¡Ah! Vale, se ha muerto ya, perfecto ¡Uh! ¡Let's go! ¡Uh! Está medio muerto, ¿no, gente? Vale, ahora Espero que no me pegue, tío Está poniendo vida, ¿no? En el aire, es puta Tres golpes, está Vale, estás muertísimo, ¿eh? Se nota, se te nota en la mirada, bro Se te... ¡Mierda, y eso! No tengo todavía el triángulo Eso va a ser complicado Sin el triángulo ¡Oh! Ha muerto, ¿no? ¡No! Dios, tiene medio cerebro roto chaval Vale ching. Vale ¡Eh! ¡Ahora! ¡Animación! Gente Guapísimo Wow, Por fin Increíble Amaneció, tío ¿You right, eh, ¿Qué me ha dado? Nada, ¿no? Ahora sí Este es el mini boss Antes del boss Que siempre hace lo mismo El hijo puta del juego, tío Me va idea Ah... Uh, what? Vale, pillamos esto eh, ¿Qué más? Esto es... Eh? ¿Cómo? Ah, es un, una puta antena Me he rayado muchísimo, eh Vale, puesto para adelante, gente Que ya sigue Si sí, tiene que venir el bo Tocho ¿Para adelante o para atrás? Ah, no, para adelante, para adelante Coño, me has asustado, hijo puta Espérate, voy a robar un poquito, vale, por aquí Así de... De ho -hai. Voy, voy, voy Chanchi Uf, qué mal rollo, ¿no? Se van a meter en la putamina. Vos salís ya, señor Jesse, pobrecillo. Eso es mi hábitat natural, ¿sabes? Eh, holy moly, eh. Yo, what? Wow parece uno de los dinosaurios que se enterraron en el desierto ¿Qué? una especie de criatura precolombina los nativos eh, lo conocían como paisa ¡¿Ah! Eso es una bandeja una bandeja paisa, ¿no? Eso es lo que hace como un icon Pues no se va a cagar de miedo cuando se entere Quiero decir que a la gente blog le interesa ¿no? Sobre... Eh, qué? ¿Qué mitológica es guapo, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Qué? Splendiference Buena pregunta esa la garrapata es Y es que hacen que, el, que la pelea contra el boss sea insufrible, gente. 100%, eh. Increíblemente horrible, tío. Para, coño. Lo he visto y por haber, y es horrible. Yo creo que el Fortnite empezó a decaer en el momento que metieron eh, colaboraciones incluso en el pase. Yo, o sea, la última sin que recuerdo guapa y esto va a ser un rey sanguijuela. Es la de.. Siempre la digo, la del de puto Iron Man. Esa me pareció que iba muy bien. Y, y bueno, anteriormente pues estaba la de. La de los sitios como el tiburón. Estaba rotísimo. Hermano, mío, temblores. ¡Guapísimo! Estoy aquí eh, atascado, eh. Mientras, mientras que cena, no me, no. además me daba cosa porque estaba hablando Pibardo, eh, o sea, Delgado y también eh, Marito. Me daba toda la cosa, pero el boss es horrible, campeón. Eh, el lobo. Me lo vas a ver. Es horrible. Me cago en la puta. Y qué rica una sopita, la verdad. Yo tengo un poquito de hambre ya ahora. No voy a mentir. Y encima hoy he tenido que cerrar el directo al principio porque me dio el bugueo Fortnite, tío. A ver mañana el evento. Si sí, es muy fácil, qué cacho es el lobo. En verdad, es fácil. Partiendo de la base el full parry eh, De vez en cuando me da No puedo hacer parry en este juego No hay parry Es rollo roll Todo el rato Y no, no, ojalá O sea, bueno Eso sería el parry El único parry que tengo Sí sería el tiro Pero ni aún así Como puede llegar a ver Cuando llega la última barra Te vas a dar cuenta Que no me deja pegarla A las la churras estas extrañas Entonces no puedo hacer nada Y la vida No me la puedo regenerar Tanto como quiera Solo hay bichos bombas Pero te vas a dar cuenta ahora Conforme veas las siguientes fases va vas a decir Hostia papá Pues tiene su dificultad Si no me la habría pasado ya <risa> Literal Ayer, me la voy a pasar ayer ya, ya Está jodido Ahora el tercero es cuando clava la cabeza y le puedo pegar Pero claro, a ver, llegale tú al bicho, ¿sabes? Vale, una, una puta eh, cabeza serpentina muerta Vale El vómito Más difícil eh, que la eh, conciencia latente eh, seguro que no es Literal, no, a ver, obviamente tiene su rollo Tiene su rol de dificultad al juego Pero, no obstante, se queda un poco atrás En cuanto a mecánica, no puedo llegar a hacerle Mucho más, ¿no?, que esto al bicho Rollo, aquí solo son puteazos básicos Eso no me mola y no me mola al mismo tiempo Me va a pegar otro a saquear y atacar Pues ya te reviento Ya está, es hacerle más los ultis, ¿no? Para esto, parece un bombol, tío Quiero hacérmelo hoy Está cheto el boss, pero me está poniendo un poco nervioso Literalmente, nervosio Vale, terremoto Ah, y después te combina el terremoto, campeón Y lobo, las dos churras y los bichos que te salen en el medio Que explotan Es que encima son bichos que explotan, ¿sabes? No son bichos que los matan y te pone vida como en el tú. No, no, explotan Y te quitan vida siempre, ¿sabes? Vale, mierda, no me da tiempo Ay, y eso tengo que estar súper activo, tío Ese, no, mierda, el otro Mierda No tengo... Ahí lo, ahí lo tienen, son es horribles Esos bichos son horribles Horrible, tío, o sea, increíble Vale, pego ¿Vida? Tengo, vale, guay Y encima que la cámara No te permite mirar para allá, tío, o sea Fuera de coña, no te permite, este me lo hace Ahora me lo va a hacer. hijo de puta, solo me lo hace ese Vale, este va a ir a la puta mierda ya, gente la... Al guano, eh, esa va al guano, mierda Vale, vale, vale, vale. lo maté Explota, ve, ¿eh? es una putada eso Te lo juro, eh, me quita mucha vida esa mierda Mierda Vale, momento, vómito Mierda, la hostia, puta, cómo quita Dios Encima te ralentiza Vamos, campeón, eh, enorme Muchas gracias por eso me voy a poderosos. Me muero Me muero, Le me he equivocado, ahora Joder, macho Dios No, nah, no puedo, gente Ahora mismo o sea, El puto no es broma, no Vamos a analizarlo a la poronga alienígena se pone furiosa cuando le rompes un tentaculo del gentail. Picarde a un toque a ambos para romperselo y facilitarlo un poco. Me estoy comiendo toda la roca campeón. Como me río más, me como toda la roca. Tú eres quien decide el futuro de la fase campeón. Tú eres quien lo decide. ¡Ah! Me muero <risa> Imposible Tenta cruel Su puta madre Me hace mucha gracia ese Pokémon, tío Me parece full ridículo Una puta medusa Azul Guapísimo Pero es la polla Me mola Y yo Qué pesado que son los bichos estos Dios mío Eso me explota, campeón de ¿Has visto la que me lía? Es de loco A ver cómo coño le bajo la vida, ¿sabes? No llega ni a pegarle, chaval La madre que te parió No, tío es que si no parto, me da la sensación que si no parto el huevo, no le da a él, no sale la vida. Me ha, me ha dado vida, vale. Joder. Wow. Vale, eh, Si es complicado, sí. Es una locura, campeón. O sea, es que tú no sabes cuándo cojones va a hacer esto, por ejemplo. O sea, y empieza... Bueno, ahora no me... Mira, qué potra ha tenido, Lilobo. Eso es la caña porque cuando le dan me da vida, pero si no le doy, no me da nada. Entonces, joder, es un poco complicado, ¿no? Y encima el Predit, no sé si va a hacer esta o la otra. Mira las dos al mismo tiempo. Joder, macho. Ahora, ahora, esta se queda aquí Y esta se queda aquí, entonces yo voy a hacer esto, ¿no? No me da miedo, ahora, joder, pues puede que me lo haga campeón el lobo No quiero hablar muy alto, ¿eh? Venga que le gana, grande se lo, ole La huevo La pota, la pota, la pota, la pota, la pota La pota, la... un la... confío completamente La verdad, ahora, después de... Esta es la cuarta vez, ¿eh? No, no miento, cuatro veces voy a Vale, le revinté La puta boca, cabrón, guachín No, no me ha dado tiempo Mierda vale vale vale vale vale nada le pego le pego le pego no mierda tengo que hacer el ataque uh -huh. let's go Sleepy. lo hice campeón lo increíble wow joder cuatro putas veces para hacer el boss vaya mecánica tan cabrona hijo de puta me ha jodido bastante eh. fuera de coño, me ha jodido una puta barbaridad dios mío la concha de la lora Así que de, eh, aquí es de donde se saca la sangre mágica Claro, de la puta sanguijuela O sea, estos bichos son los que corrompen a los otros vampiros Y los convierten en los hombres sanguijuelas Pero allí nos dieron un lanzallamas, gente Un Wars Armageddon No vea cómo mete Está muy guapo, la verdad Es un objeto más, es una pistola que la podemos utilizar Para eh, desenredar básicamente caminos, ¿no? Está bastante bien, sinceramente Eh, Casi le dio mi difiamáticas ¡Qué gacho, muchas gracias no hace falta, leña. Por eso 100 bitardos, Luego me cago en la puta. Eh, increíble. Mil millones de gracias. Que coño, ya demasiado hacéis todos los días, incluso a lo mejor, coño, con el Marvel Snack, que ya sabéis que genera en cierto Felicidades, modo ¿verdad? La poronga alienígena gigante ha sido derrotada. Para <risa> Solo... su lado, ¿no? Como se. Mierda, ¿Cómo se dice. Pero es duro, ¿no? At the same time. Buah, eh, qué asco nos encontramos con francés y eso. <risa> ¡Eh! ¡Hostia! ¿Os acordáis de un nota que jugaba al Fortnite que era Pereira o algo así? Yo no sé si es verdad o no, pero dice el Nota que le han pegado una paliza en los franceses en el equipo de. O sea, en el partido de España. No sé yo si será verdad, o habéis enterado de eso? Salía nota con toda la cara hinchada. Parecía que tenía la cara, vamos. Mm, Mr. Potato y él eran una sola persona, el cabrón. Reventadísima. lo veis por TikTok antes? Yo veo un reflejador de grande grandes siempre, campeón. Joder, ahora hace un puto frío. Y está lloviendo. oh Ahora sería duro, te morirías de frío ahí, ¿eh? Ellos eh, te dicen que ese tipo de, de cosas eh, no es vivir eh, la vida, eh, pero prefiero eh, vivir haciendo eh, lo que me gusta. No, pero vamos, tampoco te tienes que ver obligado, te lo prometo. Están a flow, así si no te apetece salir, no no te encuentras bien o no, no, te, no quieres salir, no tienes por qué sentirte mal, realmente. Todo lo malo fuera eso, ya me jodería. Ese chapa campeón, cómo van las compras poderosas. Aquí estamos todavía en el everywhere, a ver si terminamos esta parte. ¡Qué ruido! ¡Tan pesoso, tío! ¡Para de hacer ruido! ¡Coño! No bueno, veo nada, tío Perdonadme, tiene el sonido muy harto, tío Y parece que estoy gritando Y de verdad, seguramente estoy gritando, coño Maldito juego, tío ¿Dónde está? Ahí Dios Tiene que morir ya, gente Dios La verga Ya ha salido, por fin Fence God, ese chapa Yo la verdad es que, como os he dicho Vamos, ni me ni me probaba la ropa muchas veces Dios Tengo que hacer esto, gente ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¡No lo encuentro! ¡Allí! ¡No, no! morí ¡Me cago en la madre que le parió! Estamos en casita ya, qué alegría, me cago la puta, ese chapita ¡Ey! ¡Ah! No puedo, ¿eh? o sea, yo No veo una mierda, maldita sea ¡Eh! Y que con unos franceses, ¿no? ¡Qué cachorros! Vale, vida Tío, me muero, ¿eh? Joder, chaval ¿Dónde está el bicho? Es que como está el bicho volando Tócate las bailas, tío ¿Y cómo hay? Al final compra más cosas, chapa No, no si sí se, eh, se escuchaba los pasos ¿En serio? Ah, os han matado por atrás Muy típico del Call of Duty. y yo ¡Qué ruido, tío! Quiero terminar la pelea hay mucho ruido ¿El qué? No sé ¡Gente! ¡Flash! ¡Flash! ¡Bum! ¡Bum! ¡Dios! ¿En serio todavía? Y yo, es que ¿De verdad qué ruido es este? ¿Qué punto ruido es este, tío? Ayúdenme, gente ¡Me cago en la madre que le parió! ¡Por favor, muérete ya! ¡Diablo! Mierda, se le vino el escudo... Me va da, da igual, eh. Me va da, da igual, me la pela. Vale, voy a tirar esto para reventarlo ya, chaval. No por culo. Me mola mucho la animación. Qué ruido, tío. Dios. Joder, qué puto ruido tan duro. Perdonadme, eh. Hace muchísimo ruido esa puta mierda. Yo no he nada, seguramente fuese con Silencio Mortal. Eh, pero tengo una comunidad de mapaches y eh, como de tu comida. Será, eh, Raycon City, eh. Totalmente. Tengo ganas de jugar a Resident Evil 4, ahora que estamos hablando de mapaches, Jeffrey. Qué guarros! Que va, he ido a comer eh, a un buffet italiano, eh, no estaba mal, pero. Hostia, un buffet italiano, o sea, increíble. En verdad yo me habría hartado, chapa, campeón de puta pasta. Es igual que cuando vas a un, a un buffet libre a lo mejor oriental. O mejor yo siempre prefiero un puto buffet libre a lo mejor chino, de comida china. Es que el puto de delicia está wow, increíble. Y espero que que haya aprovechase el chapa Y que no hubiese sido Algo caro no En plan Algo como 15 pavos por persona Y comento los que tú quieras Sí, sí eh, Porque has ido con tus padres Seguramente, ¿no? Sí, sí Pero eh, la hemos jugado eh, Muy bien eh, Y no sabía que podíamos eh, de, eh, Desplegar compañeros En la estación de, de compra ¿Lol? O sea Cuando vas a comprar Más puedes hacer Que venga tu compañero Si ha muerto Como un suministro de ayuda Qué paranoia, ¿no? Y qué guapo lo vamos a dejar por aquí, gente. Me he picado un poco, ¿eh? Jugaría más, pero es que si no, no nos va a dar tiempo a traer todos los juegos hoy, ¿no? O sea, ahora a jugar un poquito de chila al Marvel Snap eh, de una. ¿No sabías? Eh, pues yo sí, Eso no lo sabía, la verdad. O sea, eso es raro de cojones. Pensé que todo, todo sería como el Fortnite y, y el Gulag, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, eh, sí, sí. Estaba muerto y ya eh, he, ido, eh, he ido al Gulag por 4.000 pavos. ¡Ah! La, los redespliegas. ¡Qué paranoia! Ya ves tú, ¿sabes? Qué locura. La gente siempre me, eh, me dice... Que esos momentos eh, con las personas eh, son los que eh, vas a recordar. ¿Vas a acordar toda, eh, toda eh, mi vida? Para mí el 90% de, de, de ellos son eh, malos recuerdos Y eso Zana Flow, yo con mis amigos Siempre buenos recuerdos pero habrá momentos Más densos, ¿no? Obviamente en el cual Joder, a lo mejor nos quedamos tirando un sitio Y tenemos que esperar haciendo deo Toda la puta mañana entera hasta llegar a nuestras casas Por ejemplo, ¿no? Eso está, desde el Warzone 1, hostia, eh, no pues, Soy más de multiplicadores eh, no puedo prácticamente el Warzone Claro, la cosa eh, es totalmente diferente Pero no te dejes tampoco eh, Llevar por las malas, eh, por por los malos recuerdos Y las malas experiencias a Flow En ese sentido Bajo mi punto de vista Claro No dejes que te marque tu pasado eh, Crea tu propio presente Sin eh, dejar que te afecte Tanto ese tipo de cosas Obviamente Y no sé O sea Aún así Siempre pienso que los amigos eh, Tienen el poder de, Del auto perdonar no? A pesar de que hayan hecho Algo muy duro no, Realmente Hombre si es algo Ultra mega duro Ya ahí son palabras mayores no, o sea, Ya me entendéis Abrir una represalia Al fin y al cabo Pero la unión entre mis amigos Siempre ha sido bastante alta Y no he tenido Ningún tipo de problema eh, Bueno Y ahora pues Estamos un poco más separados Porque cada uno Estamos en un puto sitio, ¿no? Diferente. Eh, oye, ¿no sale algo del Fortnite o qué? Sí, campeón, chau, para las 10 de la noche. O sea, de todos modos, ahora vamos a verlo, si os parece. Bien, antes de irnos a Marvel nada no, un ratito para descongestionar esa parte del Evil Web, ¿no? El lunes llega mi PC, mi primera PC de escritorio. ¿Qué alegría, Jeffrey, campeón? Así podrás llegar a jugar a muchísimos juegos, obviamente, y tener más comodidad, por supuesto. E buscar también, yo sé, o sea, a la hora de ver anime, quieres ver. O hacer cualquier tipo de proyecto realmente. Imagínate que me dice, papá, pues ahora me he metido, ¿sabes? En una clase o en un módulo medio superior para poder llegar a diseñar videojuegos en Java. Eso sería la boya, ¿no? Tu herramienta principal, el PC. Se, se perdió aquí, ¿no? Últimamente los juegos de Marvel estaban un poco ZZ. Sí, o sea, uff lo, no sé, ahora mismo lo veo un poco como Joder, este de Sonic del último Se lo he visto, guapi bardo campeón Como que no levanta la cabeza, ¿sabes? La misma sensación me da Uh, final boss ¡Edgar! ¡Está ahí, tío! ediculo Culo! Que he cambiado hasta de culo Lo sabía ¿Eh? Proyecto Calixto, ¿eres tú? Qué paranoia, ¿no? Vale O sea, tiene huevos de Fabergé, ¿no? Me pica a nariz, loco, o sea, ey el, eh, el de Sony es completamente innecesario Completamente, o sea, sí La verdad, o sea, para qué te metí? Sí, sí, tiene razón, completamente innecesario Muy loco, la verdad, muy loco No sé cómo, cómo se gasta sin, tío Esto no lo comprendo sé, sí, boludo A ver si se cae Qué paranoia, ¿no, gente? como tiro yo eso, tío? y yo, Los flequillos me hacen cosquillas en la nariz me entra cosquillas, tío, en la puta nariz La leche Además eh, lo sacaron mucho eh, cuando salió el God of War Ranaro y todos van a preferir jugar a God of War eh, Que al Sonic, eh, totalmente de acuerdo O sea, a ver, ¿quién, quién, quién no O sea, yo la verdad me he quedado muy triste con ello Con lo de no poder jugar al God of War Hasta 2025 Por lo menos cuando la Play Cuando la Play 5, perdón, cuando la Play 5 solo esté En la cadena de, de Sonic Ya me entendéis, ahí es cuando va a salir el God of War Cuando la Play 4 ya desaparezca también en 2025 O sea, es de locos eso Aunque bueno, también decir que si sal la, O sea, si ya se va la Play 4 de lo que es eh, el mundo eh, Comercial, la gente lo va a craquear Eso mola, o sea, ya me entendéis a lo que me refiero ¿No? La gente lo va a chipear Va a tener una Play 4 eh, eh, O sea, hackeada Qué bien, ¿no? Eso, tío, o sea, mola La verdad no me parece mala idea, ¿eh? O sea, porque hay juegazos De Play 4 que, no sé, o sea, realmente A lo mejor no han llegado ni en España, ¿no? O sea, realmente Como que, no sé, el género está Explotado y que no van a salir más juegos en el 2000 eh, Y... En el 2025, pero aún así lo veo bien, ¿no? Vamos a darle otra vez, gente, para ver si lo puedo reventar ya. Es una paranoia este gol. Un poco paranoia, tío. Jugar a juegos eh, de, de Play 4 a, O sea, de, de PSP a 60 FPS. A ver, sí, eso es lo malo, pero. A ver, aún así, no sé. Está bien, ¿no? Pienso yo. Es como una Play 3. Yo la Play 3, como siempre digo, campeón pibardo. es increíble, pero. Joder, eh, si os dais cuenta, se puede llegar a emular muchísimas plays ahí, ¿eh? No solo la Play 3, ¿eh? Es un emulador. Es como la, la puta nueva PSP, ¿eh? ¿Cómo le, ha, le han hecho la.? la han hecho la 13-14 para el stream deck que sacaron, ¿no? Steam. Steam sacó el stream deck pues, y la, la Nintendo Switch también. Van a sacar una PSP, como os dije, que es una fumada. Y está muy guapa, la verdad. No voy a mentir, está súper guapa la puta PSP. Lo único que la gente va a preferir o seguir prefiriendo Nintendo, ¿no? O sea, a ver, yo, yo creo que sí, ¿no? Realmente. Gracias, campeón, los, por esos megabitardos. La Play 4, eh, la Play 3... Eh, y, sí, sí, y, sí, sí. Eh, será siempre una este joya 4, La play 3 en la caña, que es una eh mezcla entre y Qué guay, ¿la? ¿lo está jugando? El puto juego de... Qué guay, gracias por eso me ha habitado dos campeones Y qué alegría Tengo ganas de jugarlo, eh No es coña, está guapo Me llamó muchísimo la atención Y requerí la Key eh, en el Key Miller Y me la dieron y digo ¿What? Qué puta suerte Me encantó, la verdad, el juego Vi la dinámica y digo Buah, Esto seguro que les mola No puedo morirme, gente <risa> ¿Por qué tiene tan poco, eh, tan poco luz, tío? O sea, la puta balista Vale, aquí Dios si no lo mato ya, estoy jodido Vida Mierda, ahí, tío, necesitaría... Oh, oh, oh, oh, mierda, acabo de gastar dos, eh, dos ataques chetos, eh Solo tiene dos putos huevos de eso. Ahora te apetece echar unos warzones grandes Lo que dijo antes, eh, que se lo pasó muy bien jugando ayer Digo, qué puta alegría eso, os lo juro Que habrá comunidades, tío, que ya me entendéis No sean más cerradas, eh, Yo aquí no nos comemos a nadie Ni mucho menos, ¿sabes? Todo el mundo... Se lleva bien y quien se lleva mal, obviamente, pues en el canal A lo mejor, ya me entendéis, dura poco, ¿no? O sea, literalmente, rollo Quien joda a los demás, tío Ya siempre está como excluido de, del canal De todos lados, la verdad, ya lo sabéis Que yo bloqueo de todos los putos lados Espero que me dé vida Diablo, ¿se ha puesto 3 ¿4? 3, vale, vale, vale Eso más o menos lo veo Pero necesito el rayo, tío No sé, ¿eh? Complicado este boss, un poco complicado porque es aéreo Y me rayo un poco, tío Pero bastante worth it, ¿no? Si se cae ahora no no puedo parar, me tío ¡Ah! Vale, vale, se cae Le pego el escopetazo eh... Vale, vale, vale, ya está Puta garrapata mamut, eh Terminó la partida en la que estoy y jugamos grande Me cago en la leche, ese Serilo y ese De nuevo, muchas gracias a todos y a todas No sería posible traer el heavy West de primera Sin vosotros, ni, ni el habernos pegado Básicamente 20 minutos hablando al principio Coño, o sea, es la bollas realmente Muchas gracias de nuevo Es algo increíble, ¿no? El poder llegar a estar aquí siempre tan, eh, tan feliz de crear contenido Una buena plataforma, pero que no aventaja ventaja a los creadores de contenido nunca O sea, eso ya lo sabéis Pero bueno, al fin y al cabo pienso que, que merece la pena, ¿no? Siempre ¡Diablo! Este está con la vida entera, gente ¡Oh! ¡No mames, güey. Me flipa una puta barbaridad ese ataque, tío No sé eh, qué, le tengo, qué le tengo visto a ese ataque, pero me flipa Vale, eh, pistita. Nice. Vamos a ver qué le pasa a Sensei. O sea, tengo. Oh, que se calmando. Fuck, perdón. Va a morir, tío. O sea, es el, sen... el, el puto Sensei, tío. Vete, ya lo tenía controlado, eso cabrón. Esa es la planta para, eh, como ya sabéis, en el capítulo de ayer, pues el padre del payo, del protagonista, que es un presidente así de una. Eh... De, de una empresa así de, de cazadores de vampiros Y de seres eh, puto mitológicos del Wild Wild West Como los hombres lobo también Que no sé por qué pintan ahí un poquillo eh, le, le puto arañó la cara a la niña Del principio, del, del primer boss oficial Que sería la forma del vampiro esa, esa cheta Y ahora pues sí, intenta curar al padre Pero yo creo que no lo va a poder curar Se va a seguir quedando en puto vampiro <risa> Jesse Jess Literalmente, o sea, breaking bad, eh Breaking No puedo evitar pensar en ello Coño? O sea, es completamente eh, rollo Soy Blade, tío, y ya eres un cazavampiro Loco, y ya estaría Vamos a ver qué coño pasa ¿Tendrá cura? O sea, realmente el padre, aunque lo dudo Edgar, ¿eh? no Qué tonto es el protagonista, ¿no, el chacho? <risa> un poquito tonto eso, ¿eh? No digas eso a tu sensei, compadre, que te, te, te pega un ballestazo que flipas. Vamos a ver qué pasa ahora. Le voy a dar un poco de voz porque ahora sí que se van a venir filmáticas. Cuando peleamos, obviamente, es súper molesto que esté a toa el, el volumen. Súper, súper puto molesto. Eh, hoy tendré que... Literalmente. De oferta y demanda todo el puto rato, de Zana Flow. Llegamos. Malita niña, tiene una puta sanguijuela a las manos! ¡Concha su madre! Eh, no sé si será el final del juego Si lo es I'm so happy for, for this La puta la niña, eh Me va a tirar a esa escuela. Todo el mundo a bordo El tren Cállate ya, niña ¡Felicity! ¡Cómenme la pinga! ¿Será ella puta? El ranking de la minada, eh, puede ser eh, su última eh, nota triste o formar parte de eh, un nuevo acorde increíble. La suite también, cara, literal. Yo no sé por qué. A ver, entiendo que sea cara, pero es que después Zanaflow te mete un juego de 70 pavos. Está mal bajo. Buh, aquí tampoco, ¿eh? O sea, y encima de segunda mano te quieren meter casi la pinga doblada de Zanaflow porque te meten como 300 pavos o 200, que está hablando de segunda mano. Coño, es muy duro eso, joder. Gente, no es el final boss seguro. Va a tirar la puta sanguicuela. Que bueno, tiene buena pinta, ¿no? Está tástil la saquijuela. tiene sangrecita Wow ¡Qué guapo! ¡No, no, no, Es una campmaker de enduro Intenta no matarlo, hijo mío Lo, eh, Le rompería el corazón a William, lol Encima eh, que no conozco ninguna persona en vida eh, En mi vida en Paraguay, que tenga una Hostia, para que tú veas yo mucho de vosotros la tenéis. Pero vamos así, increíble. Mamá, ¿eh? comprame una puta play. Eh, super... Y yo te lo juro, Álvaro, que. ¿Cómo? Eh, lo triste es que es así, tío. Tenemos, la... tenemos las mecánicas en la cabeza. Ayer me lo grabé en la puta cabeza. A Fuego, necesito terminar este juego porque no genera, pero está guapo. <risa> así que es triste, porque nosotros tenemos que estar en constante lucha de generar o no generar, tío. Otra, Otra no hay, ¿no? Vale, ahora sí que sí. Sabía que me había tirado esos bichos, tío. Me voy a poner no obstante, el poder de. Ya me entendéis, ¿no? El flash. Todavía está aquí ella. ¿En serio? ¿Eh? Qué raro eso, tío. Vale, cuando destruya todas tus esfinges. Vendrás, ¿no, perra? Vale. motor Vamos a ver si la hacemos hoy, tío. Son otros tres. Vale, muy fácil, en verdad. Ayer memoricé lo. Memoricé su timing. Muy bien. Pasa que no sé. No sé si va a cambiar. ¡Lol, cómo me ha dado! No sé si va a cambiar su timing o algo, tío o sea... Vale, triángulo Ya Porrazo duro Como me gusta palizarle el lomo a los insectos estos, tío Está bugueada ahí. increíble ¿eh? Pues ya está, Oja ojalá que se buguee así La vida, ¿no? <risa> vale Vida, eso ya sabéis que es vida Al cuarto disparo siempre es vida O sea, viene muy bien, ahí vamos Me pongo la vida yo, hostia Bueno, con suerte, ¿no? Hoy me lo hago por cojones, este boss. Y me hago el juego casi. ¿Qué companete. Bro, bro, bro. ¿Can you hear me? ¿Va a tirarme eso? Sí, ¿no? Izquierda. Hostia, casi me da, ¿eh? Escopetazo. No puedo, mierda. Cuando tenga el flash. Última ronda. Esa vez a harí, eh. En verdad... Espero, por supuesto, que ya no tengas problemas A la hora de hacer lo, los eventillos de salvar el mundo Es que es un poco goñazo Algunas veces va a estar y cuando subes mucho Te requieren muchísima ayuda de, tu, de tus amigos ah, Literal, es una locura Quien tenga el salvar el mundo, ¿no? Voy a quitarme del medio esto rápido, ¿vale? Para meterle de hostia así que no sea algo jodidamente estúpido ¿Qué? ¡Mierda! No me he dado cuenta, hermano Tengo la vida en breve, ¿no? A este payo ya Bro, ¿en serio? Vale Tengo que hacerlo, gente Tengo que hacerlo Qué a de estar, campeón Me mola mucho cómo sacáis los, los pases de temporada, la verdad Sin tener que gastar dinero, está perfecto siempre Mierda, me da, ¿no? Ah, no, lo he parado, pero no me ha dado vida Increíble <risa> <risa> Cómo me mola el zambombazo Hostia, me he equivocado, mierda Qué paranoia, tío Vale, tengo el poder ancestral de Ra Y eso no me puede dar, tío ¿Cuándo lo tira? Joder, macho, me acabo de cagar encima, chaval No me da vida, hijo puta No me ha dado vida Qué cabrón Vamos a ver cómo lo hago Si me hace el ataque, doy gracias, ¿eh? Vale Vale, vida, por favor, vida ¿Me ha dado vida? En serio, eres un cabrón, macho Un cabrón bueno, tío Bájate aquí, guacho A ver si viene, atento poder de Ufer! De una Para el mundial, un año más ¿En serio has perdido? La madre que me parió, qué gracioso ¿Cómo estamos Ale campeón? ¿Cómo fue por supuesto la mañanita? ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo lo llevas campeón también? Fuera pañita eh, a la casa Ese Seba, ¿cómo estamos? Lo que dije, ¿no? O sea, el fin justifica los medios A ver, no me llamé hater ni nada Pero debería de ganar el equipo más malo, hermano Y si Marruecos más malo, pues ya está ahí eh. O sea, pues no pasa nada, tío Pienso yo que, que puede ganar otro equipo Que mola la peña y ya estaría no me gusta que siempre engarre los mismos, me parece desequilibrado. ¿Y cómo estamos, Super Seba, gachón? El, el, estas ya vagaciones que tiene, porque has aprobado, ¿no? O sea, ya te dieron la nota final. De los dos exámenes, eso, que en verdad te los quitaste rápido, ¿eh? ¿Cómo estáis, gachones? Siento también lo de España, o sea, pero a la larga se veía venir un poco por lo mismo. La, la confianza, el exceso de confianza es malo, literalmente. Y no sé, supongo que pues, menospreciar a un equipo que es más malo que tú, siempre hace, por supuesto, que te relajes O por lo menos lo veo de esa forma. ¿Cómo? Me da. Y me da. ¡Oh, que tiene parrín! ¡Corre! Atajo, eh, tres penaltis marruecos. En serio. Ah, fue a penaltis, se y. y, y Ale. Qué fumada, ¿no? Hostia, voy a todas, eh. Gente. Voy a todas a toísima. ¡No! Me da igual si me pega. Ahí está, luego parto, compadre. Mañana, eh. Perdón. ¿What? no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vale. Mañana como la niña para aquí de primero eh, Que se mete con el hermano de un amigo Diga algo eh, la digo yo. No, no, campeón, no os tenéis que mostrar así, leñe No, no, eh, o sea, no seáis así Creen por culo, el fútbol sigue siendo furbo Y tenete en cuenta todo el dinero que han echado Y, o sea, para hacer, por supuesto, en este aspecto Ese puto estadio donde se, se está desarrollando la, la mierda esa del Qatar de los cojones Y, coño, ya me entendéis, tened en cuenta El mundo capitalista de fútbol ¿Lol? Ay, que me mata casi que le den por culo, o sea, no, no nos da dinero solo tenéis que tener eso en cuenta, el fútbol no nos da dinero, gente, mierda eso me quita vida, eh, perdonadme por la concentración ridícula, pero es que ayer me quedé a nada de vencer a este boss, y es un asco tío, es un puto asco el cabrón muy pesado, estoy llegando a la ronda final ya, increíble eh, España ha perdido 15, <ríe> no me tiro ningún penalti, literal, yo no sabía lo que le he dicho Zana Flow a Alex y a Seba que acaban de venir ahora junto con el final del partido, que habían ido a penaltis, increíble no hagas eso, eh, si me será eh, te, te apunta, bebito, eh, me apunto, seréis Y cómo llevas también, campeón, me cago en la leche La tarde sana flow y cómo también, por supuesto Lleva, ey, la puta lesión Tío, por, por culpa del niño del monster eh, Alex, me parece súper denigrante, la verdad Ya lo sabéis y demás Y yo me va a hacer el ataque ese, vale ¡Bum! ¡Bum! Me lo hago, gente, me lo hago por oh. Vamos a darle, gente No, hijo de... Wow, la acabo de reventar, la puta madre Que le parió, boludo Bro, me lo hice, gente chuparla cojones Toma por culo Perdón, ellos, Que siempre que hay un boss Me tengo que concentrar más ¿Tú quieres una hada de... de oh, ¿Tú quieres una barquiria De algo de cual, no? ¡Y sin vale. La hada murió, eh ¿Para qué quieres, eh, novia? Teniéndome a mí ¿Será bien? No lo no, noto oh, En serio A ver, obviamente Lo que me, me jode más Es que tenga que estar tanto tiempo Y que te pille navidades incluso Casi me ha guanchoteado ¿Será la niña cabrona? Es feliz ellos Felicity qué paranoia Se acaba de convertir en un bicho mamadísimo Una niña nana ¿Qué? Es cierto, eh? pero eh, me acabas de deprimir otra vez ¿Por qué? Ah, qué gachón será, nada No te preocupes, ya sabéis que para, para cada Olma eh, Para cada olma de sus zapatos está ahí, ¿no? El cacharrín, ¿no? Qué gachón, ¿eh? A ah, Zari me encanta, no, pero coño, a ver Obviamente, no sé, pienso que está bien En cierto modo también que se bajen del burro Los equipos fuertes de, del planeta de, de, los, de los futbolistas, tío Del puto dinero que dan, ¿no? ¿Qué pensás? Y empezaba a pensar que qué, ese, ese NPC cuál es, tío Dickinson, eh Dickinson, Dick, Dick Muchas gracias a todos y a todas por todo lo que hacéis a diario, tío. Y por también, por supuesto, ya sabéis que últimamente Twitch está en la puta miseria, porque como eh, la inflación se acabó, es más duro todo, por supuesto. Y no llega el mismo número de personas que venían antes, ¿no? O sea, y eso incrementaba que al igual que vosotros estáis aquí hoy en a diario, eh, las buenas personas, las bonitas personas, pues se queden, ¿no? Al paso de, del tiempo. Dickinson, Cookinson, eh. Cuidado que tiene un mensaje subliminal. El Evil West, eh. <risas> Increíble Tengo ganas de terminarlo ya, la verdad Para poder llegar a empezar otro juego Es que me da mucha cosa Pero me, me, me niego a empezar otro juego P -P Penison, eh Ese Penison poderoso, eh en verdad, el lore es eh, de ese palo, ¿no? Eh, Agencia lo in Blood de anti-vampiros, anti-licántropos, -eh, anti-bichos eh, con forma de eh, sanguijuela. Eh, viene eh, Felicity, que la niña, saca que habéis de ver, que se ha convertido en un mutante gigante, literal, eh, porque matamos a su padre, vampírico, eh, que era un vampiro mamadísimo, eh, rollo... Eh, típica película de abierto hasta el amanecer, pues igual. Era el mismo man, en eh. Me mide 11, 11 centímetros es eh, lo que le faltó al portero de España, ¿eh? Aunque también Takali Sensei lo ha dicho, eh... antes de empezar partido dijo, papá, pues el, el portero de Marruecos Es el portero menos goleado de la temporada pasada de, de la mierda esa, ¿no? Del Qatar, increíble O sea, también será por eso, el payo estaría ya súper concentrado En plan super focus, pero me parece gracioso O sea, no obstante, me parece bastante gracioso Que haya pasado eso, y no es idea fútbol No, no coña O sea, no sé, pienso que siempre será así Esa es la última puta arma del juego, una puta uzi Guapísimo, gente el mundial, en el mundial, perdón, eh, perdón eh, a perdón, Avezari soy muy malo para, para lo que son lo, los putos deportes en plan rollo el fútbol. Un poco malo, la verdad. El 19 tengo el último examen. Eh, ya estoy buscando algún eh, salón para alquilar, para eh, festejar.